Después de tanta espera, finalmente llegó el final de la saga de Halloween, el final final, posta este que sí es el final. El enfrentamiento entre Gemily Curtis y Malkin Mayers. Esto no es un resumen, es una opinión. Ah, tampoco es una opinión, es un descargo de toda la bronca que siento por Halloween. Hago esto de la bronca y el dolor, desde la decepción. No esperen objetividad, porque estoy enojado. Por eso hoy entre te lo resumo así más. El final de Halloween. Cuidadito. Esto tiene spoiler. Ah, sí, hay spoiler, hay spoiler. La película arranca con un niñero que se llama Cory, que llega a una casa para cuidar al nene. La madre le dice al niñero, paciencia con el borrego porque está medio asustado con el temite de Michael Myers. Después los padres se van y los dos se ponen a ver la cosa, que en el 78 pasaba lo mismo, no, veían la cosa, pero el original, acaba en la remake, no importa. Están ahí, muestran un cuchillo, el pie desaparece y después muestran que el cuchillo no está. ¡Listo! Pensé, ahora aparece Michael Myers y hace una masacre. <risa> Pero no, el nene encierra el niñero en el ático ¡Listo! pensé, ahora aparece Michael en el ático y hace una masacre Pues no, el niñero abre la puerta de golpe y ¡pumba! mata al nene Bueno pensé, ahora seguro que aparece Michael, no sé, a limpiar, a hacerle RCP al nene pues no, títulos. Y esto ya era una mala señal. Casi todas las películas de Halloween empiezan con un pequeño prólogo presentándote a Miguel, mostrándote cómo sobrevivió en la película anterior y matando un par de personas. O para arrancar. De hecho es un cliché de este tipo de películas, que el prólogo sea con el villano. Que esta empezara con un prólogo presentándote un personaje nuevo, era una señal de que esto no iba a salir bien. De hecho, Michael Mayer aparece recién a los 40 minutos. Y no es como la de 78 que está... Pero no está No, no, no Acá no está Literalmente aparece a los 40 minutos Pero esto no es lo único que no me gustó de la película Pero para explicar todo lo que yo creo que está mal de esta película Tengo que hacer un brevísimo repaso por la franquicia Y contar por qué se reinició tantas veces Al flashback en el video de la evolución de la saga de Halloween lo expliqué a más detalle, así que pueden ir a darlo ahí, pero acá lo cuento medio rápido. Línea temporal 1. Año 1978, se estrena Halloween 1, la historia de un niñato que mata a su hermana, es encerrado en un hospital y el niñato creció y creció para convertirse en Miguel Meyers, un asesino que vuelve a su barrio a matar gente. Por algún motivo que en esta película no se explica, se monta en un huevo a Emily Curtis y la quiere matar a ella. En esta película Miguel es un tipo común y corriente, sin poderes. El único poder es sobrevivir a un par de balazos, pero más que un poder es una convención cinematográfica de este tipo de películas. Que está todo bien, ¿eh? lo aceptamos, todo perfecto, no nos molesta. Año 1981 se tiene Halloween 2, la secuela. Miguel sigue vivo y va caminando por ahí matando gente a pesar de tener un agujero en el cuello, una puñalada en la panza y seis tiros. Pero no importa, aceptamos esta convención. Se deberá que se la montó en un huevo a Lee Curtis porque es la hermana y él quiere matar a toda la familia. La convención cinematográfica de sobrevivir a los tiros se exagera un poco más porque le meten dos tiros en la cabeza y sigue vivo. Y después lo prende a fuego y lo mata. Primer error, matar a Miguel. Acá Carpenter quería dar un cierre a su historia sin saber qué años de Después iban a querer meter secuelas. No se lo mata a Michael Myers. Año 1983, se estrena Halloween 3. Una historia diferente, con el objetivo de hacer una antología, contaron acá una historia diferente. Segundo error, que no aparezca Miguel en una película de Halloween. La gente cuando ve la saga de Halloween lo quiere ver a Miguel Myers. Por eso después lo solucionaron. Año 1988, se estrena Halloween 4. El regreso de Michael Myers. A pesar de tener un pinchazo en el cuello, una puñalada en la panza, seis tiros en el pecho, dos en la cabeza y un cuerpo todo quemado, Miguel sigue puesto y después a matar gente, por ahora sigue siendo un hombre común y corriente, y sigue siendo hermano de Jemily Curtis, que ahora ella está muerta, pero dejó una hija y Miguel la quiere matar, pero al final lo matan a él recontra cagándolo a brazos repitieron el primer error, matar a Miguel, y casi que repiten el segundo, que no aparezca Miguel, porque parece que el mal pasó a la sobrina, paréntesis, tres años antes, en 1984 se estrenó Viernes 13 parte 4, donde matan a Jason y parecía que el mal se pasaba al pibito, exactamente el mismo final. Eso quedó inconcluso Año siguiente en 1985 Se estrenó Viernes 13 parte 5 Donde Jason No es Jason Es un tipo así No se pasará por Jason Esto no fue Bien recibido por la gente La película terminada Con que el mal Volvía a pasar A otra persona Por suerte Esto también Quedó inconcluso Ese año 1985 Se estrenó también La segunda parte de Freddy Donde el mal También pasaba A otra persona Esta película Es la que menos muertes Tiene y son menos interesantes Esto tampoco fue Bien recibido por la gente Claramente Repito Claramente La gente no quería Que el mal Pase a otra persona Que no sea el villano protagonista Lo aprendimos en los 80 No funciona Cierro paréntesis Año 1989 Se estrena Halloween 5 La venganza de Miguel Que sigue vivo a pesar de bueno, a pesar de todo lo que tiene ya, ¿no? Por suerte descartaron eso De que el mal haya pasado la sobrina Para no volver a cagarla Acá tiene una conexión Medio mágica con su sobrina Y ya empiezan a dar indicios De que hay algo sobrenatural Que justifica el hecho De que Miguel sigue en pie Y aprendieron del primer error No matan a Miguel Lo meten preso Y un misterioso hombre Lo pasa a buscar Año 1995. La maldición de Michael Mayer, acá se legaliza que Miguel tiene poderes y que es producto de un culto satánico. Ya no es un hombre común, es un tipo con poderes. Tercer error. Darle poderes a Miguel. Si queremos un asesino enmascarado con poderes sobrenaturales, ya lo tenemos a Jason. La gracia de Miguel es otra. Pero bueno, es la única forma de que Miguelito siga vivo. Esta película termina con Miguel Myers vivo, puesto y dispuesto a seguir matando. Pero esta historia queda inconclusa porque ahora nos vamos a la línea temporal 2. Año 1998 se estrena Halloween H20. Esta película niega Halloween 6, 5, 4 y 3. Solo nos quedamos con la 1 y con la 2. Entonces Miguel no tiene poderes, no es parte de un culto satánico. Jamie Lee Curtis no está muerta y no tiene una hija. Está viva y tiene un hijo. Y con Miguel siguen siendo hermanos. Acá cometen de nuevo el error 1. Matan a Miguel. ¡Ah! entiendo que quieran darle un sider a la historia pero no pueden contra los productores y su necesidad de hacer dinero porque al año siguiente salió una secuela año 2002, se estrena Halloween Resurrection y acá dan la peor explicación del mundo para revivir a Miguel, porque en realidad Jamie Lee Curtis no le cortó la cabeza a él, un rato antes Miguel intercambió su cuerpo con otro tipo y este tipo es el asesinado, Miguel sigue vivo, la va a buscar a Lee Curtis, la apuñala y ella después de darle un inexplicable beso, se suicida Miguel sigue matando y esta vez no termina con Miguel muerto, bien ahí, aunque al pedo porque esta historia queda inconclusa y ahora se reinicia todo. parece a propósito, cuando lo matan quieren seguir haciendo secuelas, cuando lo dejan vivo se reinicia todo. Línea Temporal 3, año 2007, se estrena Halloween, la remake de Rob Zombie. Esta película niega todas las anteriores, toda, es un borrón y cuenta nueva. Se cuenta de nuevo la historia de Miguel, pero para este video no importa. Lo que sí importa es que Rob Zombie comete el mismo error que los demás, lo mata Miguel. <risa> Lo mata sin saber que iba a salir una secuela. Igual la secuela no importa porque se reinicia todo y nos vamos a la línea temporal 4. La última, la actual, línea temporal 4, año 2018, se estrena Halloween. Esta película niega absolutamente todo. Gemini Curtis no tiene un hijo, no tiene esta hija, Miguel no es parte de un culto satánico, no tiene poderes y él y Gemini Curtis no son hermanos. Solo cuenta la película original, la del 78. Esta mierda marea muchísimo, ¿eh? pero bueno, es eso. Solo cuenta la de 78. He explicado todo esto, volvemos a la teología actual de lo balazo que le metió Loomis a Miguel, lo vuelven a encerrar en un hospital y ahí está 40 años, o sea que para cuando empieza esta nueva Halloween tiene unos 61 años más o menos. Lee Curtis pasó su vida entrenando para eventualmente matarlo, en el medio tuvo una hija y esta hija tuvo su propia hija, o sea la nieta de Lee Curtis. Miguel se escapa del loquero, mata un par de personas y al final lo matan a él, aunque no lo matan, lo dejan encerrado en la casa prendida a fuego, acá aprendieron del primer error porque ya sabían que iban a hacer dos películas más. Así que en el 2021 se estrena Halloween Kills, que arranca inmediatamente después que el anterior y acá empiezan los problemas para mí eh, para mí para mí porque recordemos el tercer error darle poderes a Miguel y acá no es que tiene poderes pero pero pero a pesar de ser un señor de 61 años que pasó su vida encerrado en un hospital puede cagar a piñas a un montón de bomberos jóvenes entrenados y armados la escena está buenísima eh. que yo me estoy quejando de la escena no pero se empieza a desvirtuar un poco la cosa se empieza a hablar de una cuestión filosófica alrededor de Michael Myers y lo que es el mal the more he transcends into something else impossible to defeat, fear. People are afraid. That is the true curse of Michael. De hecho, algo que me pareció que estaba bueno, aunque iba a ser lo que termina cagando el final de la saga, es que el mal está en todos nosotros. Y con la presencia de Michael Mayer en el pueblo, empieza a florecer en la gente que aparentemente es buena. En una parte, todos creen que este hombre es Michael Mayer y tanto, tanto, tanto los tían que se termina suicidando. Ahí tenés, el mal. El mal está en todos nosotros y por eso cuando lo tienen acorralado a Miguel, lo recontracagan a palos. Mal, mal, mal. Hasta le meten 6 balazos. Y acá es cuando este hombre de 61 años, este hombre común, sin poderes, se levanta a pesar de todo y mata a la gente. Porque el mal lo vuelve más fuerte. Entonces volvemos al error 3. Le dieron poderes a Miguel. La cena está buenísima, ¿eh? no me estoy quejando de la cena. De hecho, esta película es la que más muertes tiene en la saga de Halloween. Hasta le mata a la hija de Jamie Lee Curtis. Lo que digo es que tomaron las mismas decisiones que hicieron que años atrás tuvieran que reiniciar la saga como tres veces. Y ahora vamos a Halloween Ends, el final de la saga, la despedida de Michael Marius y de Jamie Lee Curtis. Que, no es un dato menor decir, está escrita y dirigida por David Gordon Green. ¿Quién carajo es este? El mismo que escribió y dirigió las dos anteriores. Y tanto las dos anteriores como esta lo tienen a Carpenter y a Gemini Curtis en la producción. O sea, una trilogía en manos de la misma gente, que es lo ideal, no tendría que fallar. Pero bueno, como dije, la película arranca presentándonos a un personaje nuevo. Cory y Michael Myers aparece recién a los 40 minutos. Antes de eso nos contaron toda la historia de Cory y sus traumas por haber sido culpable de matar al nenito. Y se acuerdan que les dije que en la 5 casi trata que el mal pasa a la sobrina de Miguel. Y lo descartaron porque no daba a ser una película de Halloween Simic sí, Miguel Meyer como bien pasó en la 3 bueno acá hicieron eso el mal está en core y cuando Miguel finalmente aparece a los 40 minutos lo agarra a él y le puede ver el pasado por ¿Qué? ¿Por qué? puede ver el pasado? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto, Dios mío? Cuestión que lo deja ir para que Cory mate por él, o sea, no se entiende. No lo puedo creer. A todo esto, y Curtis anda lo más tranquila por la vida, aunque la gente la señala, la apuntan con el dedo, susurran a sus espaldas y a ella le importa un bledo. La culpan de todos los asesinatos de Miguel. Y ella está lo más tranquila, cuando no debería estarlo, ¿eh? Recordemos que en la Halloween del 2018 nos cuenta que estuvo los últimos 40 años preparándose para enfrentarse a Michael. En la película anterior, Michael terminó suelto y hasta le mató a la hija. Pero Jamie ya no se prepara más, es ama de casa, está lo más tranquila, tendré que estar más asustada que antes. ¿Por qué no está preparándose? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, A todo esto, la nieta de Jamie Lee Curtis anda también lo más tranquila, tratando de sobreponerse a todo lo que le pasó. Conoce a Cory y se enamoran porque los dos están traumados y eso es motivo suficiente para enamorarse. ¡Ey! ¿Vos también estás traumado? ¡Vamos a juliar! Michael Mayer vuelve a aparecer recién 20 minutos después y mata a su primera víctima. <risa> y al rato mata a su segunda víctima en un homenaje a una muerte de la primera película muerte que ya fue homenajeada cinco veces. O sea, ya dejen de homenajear esta muerte, ya está lo suficientemente homenajeada. Después Miguel no mata más nadie. ¿Cómo? La película lo sigue a Cory disfrazado de Miguel matando a la gente que le hizo bullying. Es una muerte muy linda, ¿eh? Muy linda, con un soplete en la boca. Pero este no es Miguel Mayers. Es Cory, no, no es Miguel Mayers. Y acá pensé, bueno, están haciendo toda esta gilada para presentarnos a un nuevo Miguel Mayers para futuras películas. Pero no, porque Jamie Curtis lo mata. Va, en realidad se mata a él. Va, en realidad lo mata Michael, así que le contamos esta muerte. Y finalmente, a la hora 40, se da la pelea más esperada por toda Latinoamérica unida. I've run from I have chased you, I have tried to contain you, I have tried to forgive you, you're just a man who's about to stop breathing. Así como en el 81 lo prendieron fuego para matarlo de una vez y para siempre Y en el 98 le cortaron la cabeza para matarlo de una vez y para siempre Acá en el 2022 lo trituran para matarlo de una vez y para siempre Porque realmente creen que no van a seguir haciendo películas de Michael Myers No qué le importa la familia la plata? Y el único norte de la gente es la guita no ¡Estoy podrido, que me hablen de guita! Por lo menos la escena es linda y emotiva Las que esto no fue una película de Michael Myers la película no es que no me gustó es que no es una película de Halloween podría haber sido un gran spin-off pero no puede ser que en una película de Halloween Miguel aparezca 15 minutos y solamente mate a dos personas porque esto ya había pasado ya la gente se había enojado cuando pasó en Halloween 3 ¿por qué lo hacen de nuevo? ¿en qué cabeza cabe? la puta madre que los remil parió, carajo yo supongo que todo esto fue para que no nos enojemos y así veamos con más ganas la próxima película de Halloween, para que nos conformemos con lo mínimo, con, con nada. Nunca aparezca Miguel Meyer nada más, miren lo baja que está la vara, solo queremos que aparezca Miguel. Pero eso será cosa del futuro. Lo más preocupante ahora es que el productor de esta película también va a ser el productor de la remake del exorcista y dijo esto al respecto. Jason Bloom asegura que la remake convencerá a los escépticos como la nueva de Halloween. Eh, a mí no me convenció nada, disculpame. La que sí está buena es la remake de Hellraiser, eh, pero eso será para otro video donde no esté tan enojado porque ahora estoy recaliente. caliente, mirá. Esta fue mi opinión sobre Halloween Ends. No es la verdad, no es la mentira, es mi opinión. Y al que no le gusta...